23 de mayo del 2009 surge la idea gestionada en discusiones de algunas noches entre varios compañeros con el apoyo de ANCLA de colocar una radio comunitaria en cada sector y en donde nace nuestra radio comunitaria Toromaima Rebelde en Antímano Barrio La Pumpe. El nombre Toromaima Rebelde surge eh, de uno, una, una etnia indígena que se encontraba aquí en, el, en los Valles de Caracas. Bueno, la radio se crea eh, a través de una discusión bien intensa con un, con un colectivo de Huerta el Fraile, donde empezamos por la inquietud de aquel golpe de Estado que él no hizo un cerco mediático, la canalla eh, mediática privada, ¿no? la, la, las televisoras privadas, los medios de comunicaciones privados. Eh, la radio ha impactado en la parroquia Enormemente, ya que en verdad se ha visto mucha reacción positiva, ya que la radio se encuentra familiarizada con su radio, con Toromayma Rebelde, eh, en cada uno de sus programas, en cada uno de los eventos, en cada uno de los talleres que se hacen acá en la radio comunitaria. El proceso revolucionario ha impactado, ya que es novedoso, ¿no? Dentro de, de nuestra República Bolivariana. Ya que estábamos acostumbrados a un sistema representativo y no participativo, esta vez, a través del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, eh, eh, se digna a zumbar de una vez por todas la revolución del siglo XXI, aquella que muchos criticaron, dijeron que no existía revolución del siglo XXI, pues ha ido avanzando. Los impactos sociales se ven, entrega de casa, entrega de vivienda, casas de alimentación, la comida de Mercal, de pedebar... Radios comunitarias, televisoras comunitarias en la mano de la comunidad. De exhibir destruyendo Irak, todo su arsenal, mientras se le quede el Eje del bien, hace su paraíso de Levén, con cruel Ladig de matan de hambre más de 100.000 mil familias iraquíes, pero también occidentales, con palabras de mentira, destructiva nuestra sien, desorden y caos, mientras Muse lleva el botín, Tony Blair su juguetín, Ansar hizo de Arlequín. Irak y su cultura caen por ese trampolín sin fin, hacia el desastre una cerilla encendida en polvorín la palabra y arma en esta guerra.